Hola personas de internet Bueno, ok Voy a ser eh, una persona honesta con ustedes Porque será lo que yo aprecio es la honestidad Estoy haciendo este video porque me veía en necesidad de hacer un video No se los voy a negar Y bueno, para que yo genere una idea No es fácil <risa> Y pues como ya necesitaba hacer el video Pues surgió esto que están viendo ustedes y bueno pues la verdad es que ni siquiera estoy mucho en el mood de grabar pero pues ya me tarda demasiado tiempo y bueno estoy agarrando el microfonito con la mano porque así lo puedo pegar más a mi boca y puedo hablar más bajito porque cuando no tengo mucha vibra de grabar hablo muy bajo ahora les voy a decir unos cuantos Datos que más bien son como reflexiones a las que he llegado en algún momento de mi vida O preguntas que me han surgido Como no son muy desarrolladas Pues por eso son Todas las junté en, esta mis en este mismo video um, Y más adelante van a saber por qué me encontré en necesidad de hacer un video Pero bueno, vamos a empezar Una de, de esas cosas Es preguntarme ¿Qué es el orden? Es que yo no sabría definir qué significa que algo esté ordenado. Si a mí me preguntaran qué significa eso, yo diría que es... Que las cosas estén puestas en línea recta, ¿no? Pero es que se me hace muy extraño que define que algo esté en orden. Según el internet, dice que las cosas estén en su lugar. Pero bueno, pues es que cada quien define que una cosa debe estar en su lugar, ¿no? O sea, nada tiene un lugar específico. Si no, nosotros determinamos eso. Es que a mí se me hace muy extraño, o sea, como... Si llegamos a una habitación y hay ropa tirada, decimos que este cuarto está desordenado. Pero si esa misma ropa tirada, por ejemplo, colocada en líneas rectas, ahí ya no diríamos que esté desordenada. Sin embargo, las camillas no estarían en su lugar, ¿no? Porque tenemos un lugar, pero las camisas que... pues cada quien decide, ¿no? No sé, se me hace muy extraño... What the fuck. Si vas a un bosque, ¿puedes decir que está desordenado? No, no, porque cada cosa está en su lugar. Pero no están líneas rectas, no sé, eso es algo muy confuso para mí. Pero bueno, a ver, prosigamos. Yo en primaria descubrí que existía el concepto de la virginidad. Pero yo creía que era algo que solo usaba la gente católica. Entonces yo me acuerdo que yo iba con mis compañeritos de primaria y les preguntaba Oigan, pero es que si tú eres una persona atea... ¿Cómo te refieres a las personas vírgenes, no? O sea, porque en teoría, pues la virginidad es cuando no has tenido ningún tipo de relación sexual, ¿no? O sea, creí que hay un, un término aparte para la gente que no creía. Otro... ¿Alguna vez se han dado cuenta? O sea, no sé, cuando me di cuenta, vi como que me explotó el cerebro. Que todas las asisten todas las inteligencias artificiales de asistencia que tenemos, o sea, como Siri, como OK Google, como Google Home, como Alexa, todas tienen voz de mujer. O sea, bueno, sí, las puedes modificar, pero tiene todas con default, voz de mujer mujerillo. No sé, a mí me sacó un poco de pedos, pero bueno, ya. Esta es una pregunta muy extraña que se me ocurrió hace dos días. Es, es Si estás debajo del agua, ¿te pueden dar ganas de estornudar? Aunque <risa> eh, okay, algo tiene que ver, un, bueno, creo que tiene que ver un poco con el colectivismo mexicano. Pero en lo que se me hace interesante del idioma español y no sé si es en todos los españoles pero al menos en, en México como que hay un colectivismo y un tipo de de posesión hacia las personas por ejemplo si, si yo te quiero decir que te cuides no siempre te digo, oye cuídate te digo, te me cuidas, o sea le agrego el me que es un posesivo, o sea que te estás cuidando, pero a mí también porque tú eres mío, o mía, o mía. Bueno, <risa> voy a pasar a otra porque pues no supe muy bien cómo desarrollarla. Algo que es de todos, como que termina siendo de nadie. Por ejemplo, en un parque público hay una banca. Esa banca es de todos, pero si tú te preguntan de quién es, pues de nadie. <risa> la popó, la popó es... Bueno, o sea, no, no sé cómo explicarlo, pero... Tal vez tenga que ver con eh, el morbo humano, pero... Como que a la gente le interesa mucho la popó Por ejemplo, me acuerdo una vez Que yo estaba leyendo un blog de, de un chavo que está ciego Y tenía una sección de preguntas y respuestas Y yo me puse a leer Dije, hay que le preguntar a la gente a una persona ciega Y entre las mil preguntas que había Alguien le preguntó Oye, ¿y tú como ciego cómo sabes que tu culo ya está limpio? Después de hacer caca O cuando alguien tiene uñas, pues, largas La pregunta clásica es ¿Y cómo te limpias la cola, no? O sea... Ok, sí, la popó es algo muy natural, no sé, tengo sentimientos encontrados al respecto. Ok, esta es otra pregunta. Me... Tiene un amigo yo en, en primaria y me hizo esa pregunta y, y me ha seguido persiguiendo y atormentando la maldita pregunta. Imagínate, tú tienes una bicicleta, entonces hoy le cambias el cuadro y mañana le cambias los rines. Y al día siguiente le cambias de que la llanta y las recámaras, ¿no? Y al día siguiente le cambias el asiento y al día siguiente le cambias el manubrio y, y al día siguiente le cambias las velocidades. O sea, en fin, cambias todas las partes de tu bicicleta, absolutamente todas. Esa bicicleta sigue siendo la misma bicicleta, a pesar de que ya no tiene absolutamente nada de lo que tuvo en un principio o originalmente. Alguien me dijo que dependía del tiempo en el que se haga el cambio o sea, por ejemplo, si un día le cambio el cuadro y un mes después le cambio las llantas y otro año después le cambio el manubrio ya así sería, sí sí seguiría siendo la misma o sea, el tiempo influye en en la esencia de la bicicleta y es que, imagínate cambias todas las partes de la bicicleta pero tú dices, sigue siendo la pieza bicicleta pero la única cosa que hace que siga siendo la misma es que es tuya O sea que ya sigues poseyendo tú Y que todavía lo tienes tú, ¿no? Porque por ejemplo Imagínate que con todas las piezas Que yo cambié de la bicicleta a armar otra bicicleta Entonces yo voy y cambio mi bicicleta Por la otra bicicleta Yo diría, no, pues ahí sí No es la bicicleta porque es otra O sea, la cambié No sé, hemos <ríe> Siempre me atormento con eso Otra cosa es Estábamos íbamos a comer pastel, ¿no? Entonces, al momento de pasar el cuchillo, o sea, como que el pastel estaba esponjosito y se hunde cada vez mientras le meten el cuchillo. Y todos estaban así como, de que embobadísimos viendo eso, ¿no? Y todos de que, ay, qué bonito se ve, qué chido, ¿no? O sea, en un sentido de como el ASMR. Y, y dices, wow, me gusta, ¿no? O sea, personalmente a mí no me generan esa sensación placentera, pero o sea, yo dije, ay, ah, se me hace muy padre y muy loco que muchos seres humanos puedan coincidir con que dicha cosa les genera un placer, y esta otra persona dice, así es como los placeres sexuales extraños, y yo un momento, no todos los placeres son sexuales, luego me hizo la pregunta ¿qué define que un placer sea sexual? y mi primer pensamiento fue, bueno pues involucra los genitales ¿no? pero luego, pues no porque a lo largo de, o sea en, en todo nuestro cuerpo, hay muchas zonas erógenas, que no somos genitales y si sigo concordando con que no todos los placeres son sexuales pero no sé definir qué es un placer sexual o sea qué que define que qué algo sea placer sexual y no un placer nomás no sé entonces una pregunta si el tiempo no existe podemos viajar en el tiempo o sea, bueno, es que el, el tiempo como tal no existe Pero sabemos que pasaron sucesos Que fueron en el pasado, ¿no? O sea, que ya no están ahorita aconteciendo Y bueno, o sea, no, o sea, no, no podemos regresar en el tiempo Porque en el futuro, pues siempre estamos yendo a futuro, ¿no? Lentamente, pero estamos yendo a futuro Ah... Um, Ok, es otra cosa. A mí, a mí me saca un poco de pedo. Entiendo el principio de funcionamiento, pero es algo que me conflictó es el hacerlo como si fuera para alguien más, ¿no? De que, ay, cocínate como si le cocinaras al amor de tu vida. Trátate como te gustaría que te tratara los demás. O sea, ¿por qué tenemos que hacer que nosotros seamos otra persona para tratarnos bien? O sea, entiendo el funcionamiento, ¿no? A mí a, mí, a veces me pasa que cuando. Me trato mal, o sea, cuando me digo cosas feas, digo, óyeme, no, no, no. Si no te gustaría que alguien más te lo dijera, ¿por qué te lo dices tú a ti? Si tú no se lo dirías a alguien más, ¿por qué te lo dices a ti? Eso es una falta de respeto y no tienes por qué hablarme así. <risas> sí, mis convulsiones mentales, ¿no? Pero me especificas a mí de que no, no, no, o sea, ¿por qué tú serías un caso diferente? Pero es que sí, y entiendo que ese es el, el principio de funcionamiento a veces, ¿no? De que... Te apenas a tratar bien comparándote con otro ser humano. Es que se me hace muy extraño, o sea, no. O sea, siento que podríamos buscar otras oraciones u otras formas de, de llevar a cabo este... esta ayuda, porque. O sea, por ejemplo, de y como, si como si le cocinaras amor de tu vida. Es que amor de tu vida debería ser tú y aparte yo que, que o sea no sé ah, ah. vamos a cambiar de pregunta han visto esos videos que son demasiado como placenteros de que lanzan una pelotita y la pelotita cae justo en el hueco o cosas así bueno es que a mí la verdad esos videos me son absolutamente indiferentes pero cuando veo un video donde las cosas salen mal o sea me acuerdo que vi una combinación de videos ni que era una sopa y que la cuchara se metía o de que la persona está caminando con su vaso de agua Y su vaso de agua está derramando Y a mí esos... No, no manches, me, me gustan muchísimo Pero de verdad, demasiado Yo analizándome Porque tiendo a analizar mis comportamientos eh, Llego a una conclusión que más o menos Lo escribí por aquí Dice, tal vez La satisfacción que me genera El satisfactorio es El encontrar placer en lo cotidiano Y la seguridad que me causa el refugio de lo cotidiano y la otra es que tal vez yo tengo demasiadas inseguridades aquí exponiéndome, ¿no? y, y ver que no soy la única persona que comete esta clase de actitudes tan sencillas o sea, erróneas pero tan sencillas o sea, notar que, que esas errores son comunes que toda la gente hace cosas que no son perfectas no sé, microanálisis de mi persona ok, otra cosa es decoración y estilo dice me gustan los, el, el anime y los videojuegos porque me gusta mucho cómo ponen a los personajes y, y muchas veces si no me gusta la trama de pues de la serie o el tipo de videojuego veo imágenes porque me asombra mucho cómo esas personas se pueden vestir de esas maneras o sea, es, es cierto son, son seres ficticios pero a mí wow o sea pero a mí eso es una utopía De o sea, sé que hay gente que, que se viste así en, en nuestra realidad. Pero es minoría, es que a mí me, me encantaría que todos tuviéramos un, un, una manera de vestirnos extravagante y, y diferente y, y cada quien tan única. Porque como que aquí vivimos muy en la norma, ¿no? O sea de que no sé, no hay demasiada variedad, ¿no? no sé. Y bueno, eso es una, ¿no? de que de nuestra manera de vestirnos tan aburrida. Y otra cosa es que por ejemplo, a mí me encanta la idea del movimiento Bauhaus que te dice, bueno, si, si no me acuerdo mal, que involucran el arte en nuestras o actividades cotidianas, ¿no? De que no solo una silla cualquiera, sino tu silla tiene que ser artística. Tiene que ser algo más que una silla. ¿Por qué conformarnos con algo tan simple cuando podemos hacerla más, no? Y es que se imaginan el, el último pregunta, tema, dato, existencial, lo que sea... Es la importancia de personalizar las cosas bien, yo eh, Antes leía mucho, mucho, mucho Pero no conocía a nadie que leyera mucho, mucho, mucho Hasta que entré a la secundaria Y bueno, ahí conocí a las chicas que les gustaban las sagas como por ejemplo los de Harry Potter, los de Percy Jackson, John Green. A mí no me, yo no me había involucrado tanto todavía con la literatura juvenil, pero a través de ellas o sea, yo, yo quería encajar y dije, "Ah, bueno, o sea, ellas leen mucho, pero leen otro tipo de libros", dije, "No hay pedo, empiezo a leer lo que ellas leen". Bueno, también empecé a darme cuenta ahí de, de sus, sus comportamientos. O sea, ellas eran muy obsesivas con el cuidado de sus libros. Por ejemplo, una vez uno me prestó un libro, pero me prestó también un separador que era más delgado que una hoja bond. O sea, y me dijo, usa ese separador y no otro, porque si tú pones algo más grueso ahí, mi libro se le va a hacer como esta forma, en vez de que quede recto. Y, y yo dije, oh, bueno. Y, y cuando me prestaban los libros siempre era de que, oye, pero no le vayas a hacer en ningún tipo de doblez Y sus libros siempre parecían nuevos, o sea... Ya bueno, o sea, mis libros no, es, no están eh, rotos ni nada porque, porque los cuido, pero si se me dobla la, la punta de una, de una hoja o, o si se me cae un poco de, no sé, café en la portada, digo, ah, bueno, ¿no? Pero a través de, de notar sus comportamientos yo me empecé a Yo no entiendo, o sea, es que es, es un libro, ¿no? O doblarlos, o sea. A ver, voy a agarrar un libro de ejemplo. O sea, por ejemplo, leer un libro así. Pero el momento de que les hacen esto... La gente se mega saca de pedo Bueno, al menos ellos se, se sacaban mucho de pedo Y bueno, entiendo Porque si tú usas mucho tiempo el libro así Como que sí se le queda medio abiertas Pues las hojas, ¿no? Pero pues al fin y al cabo lo importante es el contenido No el producto Supongo, ¿no? O sea, hay veces que sí te compras un libro porque está bonito Yo creo, o lo que sea Pero es que se enojaban con la gente que veía que rayaba los libros O sea, que ponían su nombre O subrayaban No lo estoy juzgando, pero a mí se me hacía muy loco, ¿no? Yo le empecé a... A acoplar, porque dije, ah, bueno, si ellas lo hacen es por algo. Y también no, todo que la gente le tiene como miedo a ponerle pegatino a sus estampas o etiquetas o como les digan, a sus posiciones, porque sienten que luego se van a arrepentir o que luego ya no van a. a no, no sé, yo digo, o sea, pues bueno, te puedes arrepentir, ¿no? Los humanos vivimos en arrepentimiento constante, pero la quitas y la limpias con tantito alcohol o. O le pegas otra etiqueta encima que va, ¿no? O se, incluso se queda como el recuerdo de cómo eras tú antes. Es como, es como, por ejemplo, mi habitación. No, yo la estoy moviendo a cada rato y yo tengo varios huequitos en mi habitación porque yo he po puesto cuadros en un lugar y los dejo ahí y luego ya no me gustan y los quito y los pongo en otro. Entonces yo tengo varios huequitos. No hay lo mismo con las pegatinas. Tú pones una pegatina y luego ya no te gusta cómo se ve o ya no te gusta la pegatina Y es como que bueno, pero... ¿A tu tú del pasado sí le gustó? O sea, ¿cuál es el pedo? No sé No sé, yo creo que es muy importante personalizar las cosas No es muy importante, no, pero... Pero que hay algo ahí que que surge espiritualmente al momento de personalizar las cosas Y ahora de personalizar las cosas, les quiero mostrar algo Pues personalicé una camisa, un crop top miren, se los voy a presumir pues esta es la parte de enfrente tiene aquí como estas costuritas o sea, están mal hechas a propósito y pues estos clink, clink, clink y atrás, la mejor parte esto es un dibujo que, que hizo un amigo pero que estaba en una camisa, o sea, yo recorté el dibujo de la camisa y bueno, a ver, se los voy a modelar rapidito Sí, pues no sé la idea era que se viera medio PUNK bueno, aquí mira, vienen dos cosas muy importantes una de ellas es lo que les dije de, de que me veía en una necesidad de hacer un video y pues las camisas que yo, la camisa que yo recorté tenemos pues varias, miren de que el bolsón <risa> entonces va eh, a haber un giveaway y a, a continuación les voy a contar las especificaciones para participar el primer paso y el paso más importante es ir a seguir a mi amigo, el que hizo las ilustraciones el Juno, el ángel Después eh, pues les voy a poner su... ah bueno, o sea, en instagram les voy a poner su arroba de, de instagram por aquí en la pantalla y pues en la caja de descripciones, eh, ese es el paso número uno. El paso número dos esta publicación, ustedes tienen que darle like. Ustedes tienen que comentar esto, esto que está apareciendo en pantalla. Y tienen que compartir la publicación en sus historias etiquetando pues a mi amigo. no Ahora, si ustedes tienen una cuenta privada, no se preocupen. Me tienen que tomar captura a que lo compartieran las historias y mandármelo a mi, a mi DM de, de Instagram, que es este, que también se lo voy a poner en la descripción. A mí no es necesario que me sigan, a mí solo me tienen que hacer caso si tienen una cuenta privada. Eh, van a, ver, a partir de hoy son dos semanas para participar en el giveaway. Hay diferentes tallas y una vez que pasan las dos semanas, vamos a dar a conocer al ganador. Ahora, algo muy importante es que. El envío va a ser para toda la República Mexicana, o sea, el ganador del de giveaway o la ganadora o lo que sea va a tener un envío. O sea, de, no importa que, en qué estado de la República Mexicana viva, nosotros le vamos a enviar su camisa completamente gratis. Y bueno, o sea, es en, o sea ahorita su, su cuenta es medio nueva, no tiene tanto contenido, pero pues hace dibujos muy, muy, muy padres. ¿no? Si ya tiene experiencia dibujando también, si viven en, en el estado de Yucatán. Eh, y quieren un tatuaje de handpoke él es el indicado, el mismo mío este de acá y pues también nos pueden contestar con él y bueno, ya después de que pasen las dos semanas y anunciemos el ganador del giveaway va a haber venta de camisas ahí ya así el, el envío a otras partes de, de la República Mexicana ahí pues sí va a ir o sea, no, no, no va a ser gratis el envío y ya